Bueno, buenas a todos. Bienvenidos al episodio 5 de Jensen Impact. Estamos otra vez por aquí. Estamos donde lo hemos dejado justamente, aunque he hecho un par de cositas, misiones secundarias, tal me pasé un ratico. Pero en teoría teníamos que entrar aquí a buscar, altamente peligroso, a buscar el tesoro perdido de Arcadia. En que el todo falta electro. Uf, electro tengo, pero creo que está debilitada, ¿eh? I'll keep an eye on you. Yo creo que no está bien Electro No sé A ver cómo sale A ver cómo sale esto Porque no pinta demasiado bien, ¿eh? ¿Qué queréis que os diga? Sí, Electro la tengo muerta Eh... Oh, oh Vale, espérate Le un personaje Y restará 100 puntos de vida Tengo 10 Vale, sí Y ahora ¿Le puedo meter vida Utilizando inventario? No Pero inventario Lo tengo ahí, creo Bueno, si no Alt Y voy aquí Y voy a la comida yo he de comer, ¿eh? consigo 300 vida. vale Esto que tengo bastante, usar Ahí, uno dos. Ahí está Vale, perfecto, ya, ya podemos jugar Bastante fácil de eliminar a estos objetivos, ¿eh? Los tiras para abajo y ya está esto se hacía con. caella, eh, creo, ¿no? Vale, perfecto. Es que eso no sé si se abre. Sí, se abre, se abre, se abre, se abre, se abre. Venir aquí, venir aquí. Eh, eh, eh, eh, eh. Me quemo. Vale, es que quiero matar a todo para que me den la mayor experiencia posible lea En 60 segundos Si sí se puede, eh es ese, tío. Vamos, me lo he hecho. ¡No, me faltan dos! ¡Me lo he cargado! ¡Madre mía! ¡A un segundo! ¡A un segundo! Increíble. Increíble. A un maldito segundo, tío. Uh, portal de resurrección. Esto no me gusta nada. A ver lo que sale de aquí. No creo. No tiene pinta de que sea el final. No pasa hay un cachobos del copón. how me Sharp eye, I'm Izard. I thank you both on behalf of the profile. wise not to underestimate my gang is just However, they're not I'm sorry to rain on your parade. No, os pego. But your gang plan. Actual. Está Caella, vamos a pegarnos you like to... Joder no right to criticize... Pues yo tampoco le avisaba avisado a Kaya, eh Me fui a por el tesoro a muerte <ríe> Quería la espada Buah, lo que he dicho, boss Boss final Guardián de la ruina, chaval Ok, a ver Ok, a ver Vale, esto le baja Uf, que componer me mete esto, eh ¿Pero va a haber más de uno que qué pasa aquí? Voy a tirar esto aquí Porque por aquí vienen más bichos me pilla Bueno, buen puñetazo, eh. Ahí está, cayó. Buenísimo. Soy buenísimo. <risa> <risa> ¿Cómo llora el bicho este, tío? Me tendría que poner en. Me han dicho que me lo pongan en japonés, eh. Varias veces el juego. Pero es que entonces entiendo menos, aún, ¿sabes? Porque leo poco, pero. Vale, tenemos que volver a la sed entonces. Bueno, misión completada, el tesoro pirata. No hay ningún tesoro pirata, pero... Tenemos aquí las cosas del desafío que, bueno, no son pocas, ¿sabes? Enseñanzas de defensa militar. Incluso por aquí arriba a lo mejor hay algo, ¿eh? Una espadita también me han dado. Una flor de aventurero, nada. No está mal, no está mal. Me esperaba algo mejor, ¿vale? Pero está bien. Salir. No he encontrado nada más. Vamos a irnos. Chicos, la luz que hay aquí atrás, o sea, de noche... Mi setup es increíble. Porque los que me veis en los directos de noche, el setup está guapísimo. Pero de día, esto es una mierda, tío. Mira toda la luz que entra. Si parece que es Jesucristo aquí. Tengo paneles de luz de la espalda. Vale, siguiente misión que tendremos que hacer. Eh, vamos a ir a la alt. Vamos a entrar aquí. Tenemos nuevos artefactos. Que se los voy a poner a este, ya que no lo uso nunca. O sea, no lo uso nunca. No le meto nada. Y este. Vale, información. Tendremos más voces. Esto, esto no me gusta a mí que haya tantas cositas Debería poner como en Call of Duty un botoncito para desbloquear todo Vale, misiones ¿Qué misión podemos hacer a la siguiente? Eh, un plan de sobre la ciudad O misiones de mundo No, vamos a hacer en... Fuera de stream haré las misiones de mundo Y dentro de stream haré las de. Las legendarias y las de Aconte. ¿Vale? Más que nada las de Aconte quiero hacer Pero es que hasta nivel 10 no puedo empezarlas O sea que vamos a ir a esta Que esta ya está empezada por mí fuera de stream Que es la del vuelo y esto tenemos que ir aquí, vale. Pues nos transportamos aquí. Ya he aprendido a utilizar los teletransportes, que también me lo dijisteis en un vídeo. Me dijisteis, eh, tío, no sé por qué vas corriendo de un sitio a otro si puedes transportarte tranquilamente. Pues no lo sabía. Soy así de inteligente. Pero bueno, lo que digo, hoy es el episodio 4 ya. Hoy estaremos a domingo, supongo yo. A partir de mañana ya no hay episodio diario de este juego, lo más seguro. Ya bajará los episodios. Y jugaré más off stream en directo. O sea, off stream, de, fuera de vídeo, en directo O sea, que no tendréis todo en vídeos Por favor, licencia de gliding. de de right it... instructor Esto es un examen de Oh, 12 de tiempo Knights de Favonius recibieron un reporte De una sister en la catedral Claiming que saw Raptor ¿Raptor? ¿Quién es criminal in Mondstadt Uh. Wow. So far we to catch him. Tenemos que cogerlo nosotros Ruidos y yo Vamos, vamos a por ellos Vamos a por ellos Uy Vale, eh, ¿dónde tengo que ir? 180 metros eh, No sé si coger el teleport Porque no no, no está lejos Tarda menos así El problema es eh, ¿Llego de un salto? Esperemos que sí, ¿eh? Me ha pasado de quedarme ahogado en el lago este Vamos, me la juego, me la juego, me la juego Oh, oh No pinta nada bien Vale, quieto uh, hemos llegado, hemos llegado Nada, ah, perfecto Tenemos que ir justo ahí además Vamos a pillar las fruticas estas, opa Ojalá este juego fuera online, tío Pero online tipo Black Desert, wow Me encantaría, tío Ah, la visión elemental. Esto se hacía aquí, ¿no? Exacto. Me cago en Dios. Es que me atacáis, tío. design chance glider! Pero, para qué me hace falta poner esto? Si sí, se ve, O sea, se ve perfectamente. No sé para qué tengo que usar eso, eh. Una batalla vamos a pegarnos. Vamos, vamos, vamos. Sí, se está pegando ahí. Ya está, no! no este es el malo ah, no. dios dios faz! Vale, es malo Este no es el malo O sea, lo han atracado a este El ave rapaz asqueroso ese Que tenemos que buscar Busca ave rapaz Por aquí enfrente parece que hay algo, ¿no? Bueno, aquí hay comidita Ay, he cocinado, no quiero cocinar Que no quiero cocinar, que quiero cocinar las manzanas, tío Gracias Hostias ¿Quiénes son estos, tío? ¿Quiénes sois vosotros? ¿Qué me dais tan fuerte, tío? Esto solo los secuaces de Averrapaz, ¿eh? Guau, guau, guau, me están dando de tortas, ¿eh? ¿Vienen más? No. Que es un nivel más alto del que soy yo, eh. Mira cómo me han dejado de vida todos los personajes, tío. Sí. Espérate, voy a coger todo lo que haya por aquí. Uy, bien bueno, este no es un... Tengo que ir a por minerales Tengo que ir a farmear minerales No tengo casi Vale, algo ha pasado Vamos a por él. Correr Escondite de rapaz Vale, espérate Antes de entrar Voy a darme de comer un poquito a todos Porque estamos bastante jodidos eh, usar mm, Cantidad de usar Pam, pam Confirmar Confirmar Confirmar Vale, lo he hecho mal, eh He gastado bastante Pero bueno, da igual Eso se empieza a farmear en un momento Y se consigue El nivel todavía más bajo de recomendado Ya lo sé, ya lo sé Ya lo sé Eh, se me ha cerrado el juego Se me ha cerrado el juego solo Se me ha cerrado bueno, volvemos ya Un segundo Vale, ya estamos de vuelta No sé por qué se ha cortado cuando le he dado aquí Vale, no se ha cortado por El elemento recomendado lo tengo Fuego Empezar Vamos a ver Pone que esto es más nivel que el mío Como la misión anterior de este mismo capítulo Así que vamos a ver si funciona De que podemos pasarlo bien Vale ¿Cómo? Vamos. O sea, tengo que volar y matarlos mientras vuelo. Pero, pero bueno, no sabía que se podía. Usa de de los enemigos. Vale. Mientras planeas puedo lanzar bombas. Derrota a todos los enemigos de esta manera. Entendido. Así, ¿no? Para E. Quiero matar a todos para conseguir toda la experiencia Me queda uno por ahí Vale, pero esto lo puedo hacer siempre ¿A dónde me lleva esto? Vale eh, La vista es un poco mala, eh O sea, no veo nada A dónde estoy yendo O sea, está bien para atacar, pero... ¡Eh! Que toco el suelo, toco el suelo, toco el suelo oh. ¿No puedo subir más? No Sube Vale, ahí voy matando a todos los que puedo Y último Perfecto Perfecto, perfecto Muy chula la misión, cosas distintas, ¿sabes? O sea, no es un... Una cosa todo el rato repetitiva, como decir... Yo qué sé, tío, no sé explicarlo No sé quién ha jugado el meeting aquí Pero había mis... Al principio del juego tenías que matar como... 2000 lobos y era todo el rato a matar al lobo de la misma forma, ¿sabes? Pam, pam, pum, pam, pam, pum, pam, pum. Este juego no es así, ¿sabes? No es. Es más entretenido. ¿De qué vas? Porque tengo a Lisa y no tengo la tira... Ah, vale. Tengo que cambiar de lado. Gracias Más carne, bien, bien, eh Bastante loot aquí de comida al menos Los minerales esos serán para hacer armas, ¿no? O sea, después cuando acabe este episodio En vez de grabar otro episodio lo que voy a hacer es Informarme bien de cómo Qué tengo que hacer con los objetos que estoy consiguiendo ¿Entendéis, no? En plan todo Esta pared va a caer en cualquier momento ¿Esto cómo se hacía? Eh, ¿No? El agua no lo... No supuestamente Lo consigo cerrar así no, no se congela O sea, ¿y cómo hago esto? No entiendo No entiendo muy bien, eh Entendido Vale Ahora agua bajará y podremos abrir. Vale, Me voy a poner desde lejos, eh. Pam, pam, pam, pam. Porque se van vale, eso lo tira para abajo, creo. No, no lo no se tira para abajo. Cambia si le doy la cabeza, ¿verdad? Da más. Digo yo, sí. De sobra. ¡Hostias! ¡Qué cerca está! ¡Joder, he oído el ritmo de la música, tío! Espérate, no me voy a cargar que he visto que hay aquí pollo o no sé qué. Voy a abrir todo antes de nada A ver si va a venir un bot final y voy a perder el cofre Soy un farmeador nato, eh Soy un maldito farmeador, tío Me encanta farmear y abrir cofres y romper cosas Vale, yo por si acaso lo abro todo antes Madre mía, todo lo que estamos consiguiendo aquí. Nivel 9 ya de rango, de aventura. Ah, no puedo volar con este. No sé por qué, pero no puedo volar. Este personaje me gusta mucho, eh. Realmente no me toca ningún personaje bueno así de 5 o 6 estrellas. Pero bueno, a mí me da igual, ¿sabes? Yo voy a jugar bien. No voy a hacer ni re-roll ni nada. Ah, tío, pero es que no sé usarla bien. Se me da mejor estos. Los de espadas de cerca. Más rábanos, o zanahoria. Ábrete. más carne y de todo por ahí, eh. Trigo, carne. Madre mía, me estoy hinchando de cosas, eh. Esta misión está yendo muy bien, eh. Esta misión está yendo muy bien. Pam, pam, pam. Aquí me voy a pegar con el. con el boss. Si de la pinta, eh. Va no uh, es so <laughs> oh, oh, hey, a uh, uh, estar uh, so ¡No hay forma a ¡Amber! ahí! ¿Ves? ¡Soy más inteligente! ¡Oh! ¡Por a la casa! a No uh, we can't put Venga, venga. Venga, puedes, tú puedes, pero yo también. Yo voy detrás. Yo voy detrás. ¿Cómo vuelo? Estoy muerto. ¡Hala! ¡Me están vacilando desde aquí! Es que no he podido cagarla tan fuerte, tío. No he podido cagarla tan fuerte, de verdad, tío. Voy para allá. <risa> es que, es que. Ridículo, tío. No habrá gente viendo esta serie, estoy seguro, por las ridiculeces que hago, tío. Aquí se le ocurre pulsar el botón de ataque ahí arriba, eh. Lo mejor de todo es que seguro que no soy el único que lo ha hecho Venga, sube Venga, ya estamos Buah, tío, este, esta habilidad del tío ese la odio, eh, pero la odio con todas mis ganas, tío no veo nada. A ver rapaz, tiene miedo que te voy a matar, ¿eh? No, va a matar uno. Cancelar. ¿Cuánta vida quita esa mierda, bro? Vale, me queda uno solo, creo, ¿no? ¡No, no! ¡No! Nada, no, facilísimo Le baja la vida como que Le baja la vida rapidísima, chaval Mi cabeza, soy muy inteligente, tío. Vale, perfecto. Desafío completado. A ver todo lo que me dan aquí. Vamos a ver. XP de aventurero, frasco de medicinas, ingenio de aire, señalces de poesía y pañuelo de médica itinerante, que ya tengo. Y cinco protogemas. Nada mal. Bastante bien. No estoy descontento. Vamos a seguir del dominio. Yo creo que hasta aquí está bien el episodio. Hemos conseguido saber que Caella nos estafaba con el tesoro del pirata. O sea, no había nada. O sea, era todo una farsa para atrapar al ladrón este de tesoros. Y que hemos atrapado a Averrapaz, que era un delincuente que volaba y robaba. Punto. O sea, buen episodio yo creo. Episodio bastante completito. Así que ya sabéis, a partir de hoy ya no estaré jugando la historia al completo en los episodios de YouTube. Jugaré más bien solo las misiones estas que veis por aquí, ¿vale? Las misiones de la historia de Arconte, que es la misión principal. Las legendarias son misiones también principales, pero más bien secundarias. Y estas son terciarias, ¿vale? Pero voy a hacerme pasarme la historia a historia. O sea, solo las de una sombra de Mondstadt en... Eh, de, Youtube, todo lo demás lo tendréis en Twitch Uy, qué bruto. Un saludo, os quiero